Queridos amigos, amigas, amigues Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches Depende de lo que estés escuchando este video Ojalá lo estés escuchando en estreno eh, Este video se está estrenando hoy eh, Sábado 25 de febrero de 2023 ¿Y por qué lo estreno hoy en particular? Porque va a ocurrir algo El... 23 de marzo de este 2023 eh, en el cielo que es extraordinario pero para explicar esto tengo que remontarme a un poquito más atrás eh, entonces lo estoy preparando por partes este video para que se estrene, yo voy a estar en el estreno ahí eh, con ustedes eh, para eso yo le subí este jueves anterior, o sea el jueves 23 sería, le subí a YouTube un video que se llama ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? el 21 de diciembre de 2020 y, y ¿Por qué deberías interesarte? Eh, así que... Ahora vamos a ampliar un poquito más sobre ese, ese tema. Veamos. Eh... Perdón. Bien. Yo acá... Les estoy mostrando en este mapa natal el día 23 de marzo del 2023 a las 13 horas en Greenwich y Ecuador. ¿Por qué yo les dije el, a partir del 24 de marzo? Porque el 24 de marzo es que va a estar en, eh, en todo el planeta. Ahora, para la hora cero, o sea, Greenwich y Ecuador, a las 13 horas del 23, Plutón ya habrá entrado a Acuario. A cero grados, 0 minutos de Acuario. 23 de marzo del 23. A las 13 horas. Eh, en Greenwich y Ecuador ahí donde yo digo que es el chakra central, el cosco del, del planeta Tierra, Plutón entra por primera vez, después de 248 años, entra a el signo de Acuario. ¿Por qué es tan importante esto? Bueno, yo... Para eso tengo que ir a mostrarles otras cartas. Esta carta que están viendo en este momento es la del 12 de enero del 2020. Yo al final de este video les voy a dejar los links para que puedan entrar. Yo el 30, el 30 de enero del 2021 yo subí un video sobre qué sucedió el 12 de enero del 2020 y qué sucedió el 21 de diciembre del 2020. Recuerden esas fechas, fueron fechas muy especiales, fueron fechas excepcionales. ¿Sí? En ese momento, el 12 de enero del 2020... Eh, Plutón en Capricornio, por supuesto, Plutón está aproximadamente 20 años en cada signo, en algunos menos, en otros más, eh, porque Plutón tiene una órbita que no es exactamente circular alrededor del Sol, entonces se lo ve pasar más tiempo por un signo y menos tiempo por otro. Plutón entró en el 2008 y está saliendo en el 2023 de Capricornio, o sea que estuvo unos 15 años, mientras que en otros signos, en Acuario, por ejemplo, va a estar unos 20 años. Entonces, Plutón, ese día, ese 12 de enero del de 2020, a las 12 del mediodía, hacía una conjunción con Saturno. ¿Sí? Saturno, recuerden que tarda casi 30 años en dar toda una vuelta. O sea, hacía mucho tiempo que no se daba esta conjunción de Plutón. Pero justamente se alineaba en ese 12 de enero el Sol y Mercurio y Mercurio acá el Sol y Mercurio ahí esa hora en que iban a estar haciendo una conjunción perfecta con eh, eh, con Saturno Plutón pero además Júpiter ya estaba en Capricornio y estaba yendo hacia esa conjunción ¿sí? si lo vemos acá en el pasar de los días si empezamos a pasar los días vamos a ver que si bien en ningún momento se hace una conjunción tan, perdón estoy pasando las horas, no los días eh, una conjunción tan cerrada pero a medida que van pasando los meses como Júpiter es más rápido que Saturno ¿sí? ahí fue el 18 de marzo del 2020 que se lo podía ver casi alineados a Plutón. Júpiter. Y Saturno. Se los podía ver en conjunción. Con Marte. ¿sí? Y con la Luna. Ya el Sol. En Pisces por supuesto. Eh, estamos hablando del 19 de marzo del 2020. Eh, bien. Pero. Pero. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó después? El 21 de diciembre del 2020 hacen la conjunción entre Saturno y Júpiter. Estas conjunciones ocurren aproximadamente cada 20 años, 19 años y medio. Eh, pero tienen la particularidad que cuando lo hacen en un elemento, después, excepto alguna regla, después... Ocurre que por los próximos 200 años lo siguen haciendo en el mismo elemento. Venimos de una etapa de 200 años, desde el año 1821, creo que fue, que comenzó a hacer las conjunciones en signos de Tierra. Ese año, esa primera conjunción fue en un signo de fuego. Y la octava conjunción, la novena, perdón, conjunción, en 1982 la hace en un signo de aire. Pero las otras ocho conjunciones las hace en signos de tierra. La última conjunción que habíamos visto había sido en el año 2000. En el 2020 vuelven a estar en conjunción, pero inician una etapa de aire. ¿Sí? Después de la etapa del elemento tierra, viene la etapa del elemento aire. Después viene la del elemento agua y después viene la del elemento fuego. ¿Qué quiero decir con esto? Que hacía 800 años que esto no se producía. La anterior vez que se había producido, había sido eh, en el año 1226, que había iniciado hasta el año 1420 y pico, eh, una etapa de aire. Eh, bueno, esto comienza si sí, se instala en el planeta esta energía de las conjunciones de Júpiter y Saturno ¿por qué son tan importantes Júpiter estas conjunciones de Júpiter y Saturno? porque marcan estas etapas de 200 años y porque son dos planetas que son astrológicamente muy importantes Júpiter el gran benefactor Saturno el maestro, el que enseña eh, y en algunos casos se dice el gran maléfico porque enseña como un maestro zen. Entonces es muy importante estas conjunciones. Y es muy importante dónde comienzan estas conjunciones. Esta vez, esta etapa que va a durar 200 años, o sea hasta el año 220 eh, comienza en el signo de acuario, en el signo que representa la comunidad que representa eh, el, el grupo que representa eh, los ideales a nivel mundial, eh, los ideales a nivel humanidad, la humanidad está representada en Acuario. Eh, entonces, se inicia una etapa en que vamos a empezar a pensar al planeta Tierra desde otro lugar, desde un lugar muy distinto al que lo pensamos, durante la era de Júpiter y Saturno en signos de tierra donde lo importante era lo material eh, lo importante era eh, las, eh, el, eh, el desarrollo industrial, las tierras entonces les decía que este eh, Júpiter y Saturno eh, inician una etapa eh, muy distinta a la que veníamos teniendo, donde lo importante era el desarrollo industrial, el desarrollo de las tierras, el desarrollo de las eh, cuestiones que tuvieran que ver con lo material. A partir de este 21 de diciembre del 2020, comienza a tomar valor otras cuestiones lo que tiene que ver con lo mental con crear el futuro con eh, con eso con crear un futuro en el que podamos vivir todos todas todes eh, ¿sí? un futuro eh, lleno de eh, posibilidades, de oportunidades para todos, ¿por qué? porque todo es mental, el universo es mental esto es una de las leyes del Equivalión, no es algo que estoy inventando yo entonces, comienza una etapa de desarrollo desde otro lugar y no es casualidad eh, lo que está pasando eh, con esta aceleración en esta última etapa de todo lo que eh, son nuevas formas de la economía, eh, eh, las discusiones, los debates eh, por, eh, por cuidar el medio ambiente, eh, la, eh, el tipo de, eh, de comunicación rápida, todo eso tiene que ver con eh, esta despedida de eh, sus conjunciones, o sea la etapa de tierra de Júpiter y Saturno y la entrada en un signo de, de aire como es Acuario. Bien, pero de eso yo les dejé un video hablándole largamente así que no los voy a aburrir con eso, porque aparte hay algo que ocurrió ese día, que no hay un registro, no hay registro en la historia de la humanidad que haya ocurrido en otro momento de nuestra historia, de nuestra historia como humanidad estoy hablando. ¿Qué es? Que esa entrada, es, es esa entrada de Júpiter y Plutón, a Acuario, se haya dado durante un solticio de, eh, bueno, de verano para el hemisferio sur y, del, y de invierno para el hemisferio norte, o sea, durante un solticio. Y tampoco que se haya dado a las 12 del mediodía como se dio. ¿Y qué tiene de particular esto? Que se haya dado a las 12 del mediodía y no en otro horario. Que si ustedes ven ahí en Ecuador y Greenwich, o sea, cero grado de longitud, 0 grados de latitud, ¿sí? las casas quedan exactamente en los signos, ¿sí? Parecería ser como eh, como si se hubiera hecho a propósito ¿sí? o sea, la casa 1 queda el ascendente, la casa 1 queda en Aries, en el primer signo del Zodíaco la 2 en Tauro, la 3 en Géminis la 4 en Cáncer, la 5 en Leo la 6 en Virgo, la 7 en Libra la 8 en Escorpio, la 9 en Sagitario la 10 en Capricornio ¿Sí? Eh, la 11 en acuario, la 12 en piscis y el sol justo en el medio cielo en conjunción con mercurio que es regente de un signo de tierra pero también es regente de un signo de aire es regente de géminis y de eh, virgo por lo tanto Decimos, estaba despidiendo de esa etapa de tierra y comienza esta etapa de aire. Bueno, eh, podríamos ampliarlo mucho más. Está en el otro video, yo se los voy a dejar en el final de este video. No voy a hablar más de esto, porque esto pasó hace eh, tres años atrás en este momento que estoy grabando el video o dos años atrás eh, dos años y dos meses en este momento que estoy grabando este video pero lo importante es lo que va a pasar ahora ¿sí? pero teníamos que tener como reflejo esto recuerden 12 de enero Plutón y Saturno hacen conjunción en, eh, en Capricornio. 18 de, de marzo eh, hay en Capricornio una triple conjunción de Plutón, eh, o sea, una triple alineación de Plutón, Júpiter y Saturno, y después Júpiter y Saturno se despiden de Capricornio y entran al signo de Acuario. Dos años y tres meses después de este 21 de diciembre del 2020, les decía, dos años y, y tres meses después, tres meses y dos días después, el 23 de marzo del 2023, Plutón, después de 250 años, entra, o 248 bueno, para ser exactos, entra a 0 grados de acuario. Entonces, ahora es que se activa esta puerta transformadora. Pero acá yo tengo que hacer un, eh, un insight especial. Porque Plutón yo voy a empezar a pasar día tras día para que ustedes vayan viendo cómo Plutón... Eh, perdón, estoy pasando las horas y no los días. Ahora sí. Eh, Como Plutón... Entra a, al signo de acuario. sí, Va a estar hasta... Yo tengo anotadas acá las fechas. Hasta el 11 de junio. ¿Sí? Ustedes vieron que ahí el... Eh... El, el primero de mayo perdón, ahí voy el primero de mayo estaba directo ¿sí? a 20, 0 grados 21 minutos de acuario eh, y el 2 de mayo se pone retrógrado. entonces empieza a retrogradar y el 11 de junio, me pasé por un día, entra a 29 grados, 59 minutos de Capricornio. O sea, vuelve a Capricornio. ¿Sí? Parecería ser como que no está del todo decidido si quiere o no ¿sí? estar en Acuario. O parecería ser como que entra, abre la puerta, te muestra en esos tres meses o dos meses y medio, ¿sí? te muestra qué es lo que se viene ¿sí? y vuelve a Capricornio. Va a estar en Capricornio varios meses, ¿sí? hasta el, el 11 de octubre va a estar eh, retrogradando ¿sí? entonces ven, llega a los 27 grados eh, 53 minutos de Capricornio o sea, entra bien, parecería como que no está del todo decidido como que todavía me faltó transformar algo más. Vi el futuro, entré y vi el futuro y vuelvo a Capricornio para terminar el trabajo. Ahora, el, el 11 de octubre se pone directo. Y al ponerse directo empieza a ir hacia el signo de Acuario nuevamente. El, eh, en enero del 2024, eh, estamos hablando de dentro de casi un año, 21 de enero del 2024, va a estar en realidad el 20. es eh, No, es el, el 21 pero es mucho más temprano. Acá lo tengo con una hora equivocada. Eh, ahí aproximadamente a las 2 de la madrugada. Va a entrar Plutón nuevamente a Acuario. Vuelve a mirar. Esta vez recorre más. ¿sí? Entra mucho más adentro. La otra vez eh, llegó a los... 0 grados 21 minutos de, eh, de acuario, apenas eso, ¿sí? Eh, esta vez va a pasar más tiempo hasta el eh, 2 eh, de mayo, si sí, el 2 de mayo está directo, el 3 de mayo ya está retrógrado, eh, pero llega a los 2 grados 6 minutos de acuario. Entonces, vuelve retrógrado, retrógrado, retrógrado, varios meses, 3, 4 meses estamos hablando, ¿sí? hasta que eh, el... Hasta que entra el, ya les digo, eh, 2 de septiembre, me falta todavía, 2 de septiembre. 2 de septiembre entra a 29 grados, 59 minutos de Capricornio. Entonces, va a estar en Capricornio entre el 2 de septiembre ¿sí? y el 2 de septiembre y el 12 de octubre que se vuelve a poner directo pero ya se pone directo a 29 grados 38 minutos de Capricornio vuelve, ustedes saben que el grado 29 es un grado kármico vuelve, está esos dos meses en Capricornio como para eh, ver qué le faltó limpiar en Capricornio y ahora sí en el 2024 finalmente con el sol en escorpio llamativamente el 21 eh, perdón el 20 de noviembre va a estar a 0 grados 0 minutos de acuario y ya no va a volver a salir por los próximos 20 años. Entonces, fíjense que tenemos prácticamente dos años, entre marzo del 2023 y noviembre del 2024. O sea, estos nueve meses más los 11 meses, 20 meses en que va a estar Plutón, Coqueteando con Acuario y coqueteando con eh, Capricornio. ¿Por qué nos da esta oportunidad? ¿Por qué digo que esto es una oportunidad que tenemos, una oportunidad única que tenemos como humanidad? Como, eh, sí, como humanidad, eso, como humanidad, porque este es... El, los 20 meses es el momento en estos 20 meses para que cada uno de nosotros hagamos ese trabajo que tenemos que hacer para finalmente lograr tener el planeta que todos deseamos tener. Porque ninguno quiere terminar con un planeta destruido, porque sin planeta no hay vida. Y entonces, no se pueden seguir con las guerras, no se puede seguir con las peleas, no se puede seguir eh, produciendo indiscriminadamente, sacándole a la Pachamama, creando... Eh, bueno... No soy un ambientalista exactamente como para poder explicar eh, esas cuestiones. Pero seguro muchos que vean este video sí lo son. O saben mucho más que yo respecto al cuidado del medio ambiente. Eh, y eso es lo que se viene. Todos para uno y uno para todos. ¿Sí? Eh, eso es lo que se viene. Es